Cómo están amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal en este caso haremos un video configurando el comando rol para que nuestro bot en este caso botrix nos dé automáticamente los roles a las personas que ingresen a nuestro directo esto nos sirve para no estar dando rol manualmente y cuando tenemos cajas de treasure box poder darle los roles automáticamente a la gente y que ninguno se vaya sin su rol en mi caso en mi canal he creado el rol en mi caso lo primero que hay que hacer es crear el rol por ejemplo de Farmeador o Farmex en este caso para la gente que ingresa solamente con las cajitas ¿sí? para que ya consigan este rol. Bien, luego lo que hay que hacer es ir a la sección Supermod y darle en este caso al Botrix, que es el que vamos a utilizar como ejemplo, Supermod. En este caso se le puede dar Supermod al bot. Lo único que hacen es buscarlo aquí. ¿sí? Lo buscan y le dan ¿sí? añadir y le dan eh, Supermod. Así ya está añadido. Como ya está, aparece error. Una vez que hagan esto, vamos a ir al bot a la página de Botry, vamos a loguear, vamos a habilitar la casilla de Chatbot aquí bien. y vamos a ir a la sección extra. En extra vamos a ir a alertas de chat, que es lo que siempre recibe y se escribe en el chat. Hola, ¿cómo está? Gracias por venir, lo que sea. Le damos activar y configurar. En este caso vamos a poner el mensaje de bienvenida directamente el comando. Lo que va a hacer esto es no va a aparecer ningún texto en el chat, pero ya le va a dar automáticamente a la persona el rol. Entonces sería pleca add role llamamos al comando en el medio dejamos un espacio colocamos el rol que queremos que la gente obtenga y después el username le damos confirmar le damos confirmar de nuevo sí y ya tenemos logrado este rol automático